El Partido Socialista es un partido que se define a sí mismo en su, en su trayectoria y desde luego en el 39 Congreso, que fue el último para nosotros como un partido feminista, y por tanto es lo que atraviesa toda nuestra mirada de España y todas nuestras políticas. Eh, si no soy yo sería otra, pero en cualquier caso el presidente Sánchez, que es un presidente feminista, es absoluta y plenamente consciente que tenía que contar con un haz importante de mujeres para gobernar un país en el que la mayoría absoluta natural, porque somos más las mujeres, esto forma parte ya, digamos, de la estructura de nuestra perspectiva política. Estas son las fórmulas de las democracias. Quiero decir que las mujeres venimos ganando una batalla detrás de otra, todas con muchas dificultades, pero lo que sí es verdad es que cuando la política de un país empieza... A acostumbrar ya de manera natural a que muchas mujeres en todos los poderes, a que muchas mujeres eh, en todos los espacios donde se decide todo lo que importa en la vida, se empieza a naturalizar una circunstancia que tendrá que llegar, evidentemente, tendrá que llegar con total normalidad. Y estaremos ya muy acostumbrados, los españoles y las españolas, a ver a las mujeres en eso que nunca nos ha pertenecido, el poder. Eso que en muchas ocasiones siempre parecía que no era.. que no formaba parte de lo femenino. Y sin embargo, la fortaleza y la fuerza y la importancia que tiene el poder para gestionar las vidas y las vidas colectivas no solamente es también femenino, es también una parte importante de las conquistas del feminismo. O sea que eso, va a llegar con una cierta naturalidad en nuestro país. Los vientres de alquiler, para, para la posición que nosotros mantenemos, eh, es una utilización más del cuerpo de la mujer, una compraventa más del cuerpo de la mujer, y que, por cierto, afecta en este momento y afectaría a las mujeres más pobres, a las que solo tuvieran que vender eso eh, de manera tan... Eh, horrenda para la dignidad física y también emocional y psicológica de su ser completo, ¿no? por nosotros desde luego eh, no. Es verdad que en este país habrá que empezar también a trabajar mucho sobre las adopciones. A nosotros nos va a preocupar mucho la seguridad de las mujeres, le llamamos violencia de género, por lo que ocurre, pero se trata de garantizar que son ciudadanas y que la seguridad que ellas necesitan tiene que ver con su condición de mujeres, porque los delitos que se cometen contra nosotras se cometen porque somos mujeres y se llama violencia machista, violencia de género. El pacto se va a cumplir así y me produce mucha satisfacción política porque hemos puesto mucho esfuerzo y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo realidad y se va a cumplir en todos sus extremos, en las modificaciones legislativas, en los recursos, en los recursos que son mil millones en los cinco años, en la exigencia de cada uno de los ministerios que están más afectados para que de verdad los objetivos se cumplan, pero sobre todo pensando en las mujeres más desamparadas, que son mujeres que por su eh, menor nivel de información eh, a lo mejor en el mundo rural español, en nuestros pueblos más pequeños, donde las cosas a veces son también más difíciles desde el punto de vista psicológico, eh, tienen que encontrar amparo. Y el amparo es ir a sus ayuntamientos. Por eso vamos a poner mucho foco en las políticas preventivas. Eh, la estructura del gobierno de España, de la Administración General del Estado, eh, llega donde llega. Pero la red arterial de nuestra democracia son nuestros ayuntamientos. Y ahí... Para mí hay que poner un particular foco, porque ahí es donde van un día y dicen, me pasa esto. Y ahí tienen que recibir rápidamente la solidaridad y el amparo de todos, de todas. Así que ahí va a haber un particular empeño de la, del cumplimiento del pacto contra la violencia.